Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz domingo para todos, qué alegría este día en la presencia de Dios. Vamos ahora a meditar la palabra que iremos a, a escuchar de nuestro párroco allá en la parroquia donde vayamos a la Eucaristía el día de hoy. Vamos a iniciar nuestro día dando en gracias, encomendando también nuestros proyectos, orando por nuestras necesidades, encomendando a nuestros seres queridos a la santa presencia del Señor. cada uno haga su oración personal de gracias. Pídale a Dios por sus necesidades, por sus seres queridos. Amén. Hoy domingo vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 41. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó, ni este pecó, ni sus padres, sino que es para que se manifiesten las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado viene la noche y nadie podrá hacerlas mientras estoy en el mundo soy la luz del mundo. Dicho esto escupió en la tierra, hizo barro una la saliva, se la untó en los ojos al ciego y le dijo ve a lavarte a la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que antes solían verlo pedimos a preguntar ¿no es este el que se sentaba a pedir? Unos decían él mismo, otros decían no es él pero se le parece. Él respondía soy yo y preguntan ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó ese hombre que se llama Jesús Hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuera así y que me lavara. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron, ¿dónde está? Él contestó, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era un sábado el día en que Jesús hizo barro y abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replican, ¿cómo puede un pecador hacer un signo? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices? Él contestó, que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel ciego había, era ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es este tu hijo de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Y quién ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor, y puede explicar sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos. Porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por mosías Por eso sus padres dijeron, ya es mayor, pregúntenselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y que ahora veo. Y preguntaron de nuevo, ¿qué hizo? ¿Cómo te abrió el sol? contestó, ya se lo he dicho muchas veces y ustedes no me hacen caso. ¿Qué quieren oír otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ja, se llenaron de rabia y de improperio. Dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Moisés le habló a Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó, pues eso es lo raro, que ustedes no saben de dónde viene. Sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego nacimiento. Si éste no viniera a Dios, no tendría ningún poder. Replicaron, has nacido completamente en pecador. Y no vas a, nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es el Señor para que yo crea? Jesús le dijo, lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él dijo, creo Señor. Y se postró ante Él. Dijo Jesús, para un juicio he venido yo ante el mundo. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, se queden ciegos. Y los fariseos que estaban con él oyeron esto Y le preguntaron ¿También nosotros estamos ciegos? Jesús contestó Si estuvieran ciegos no, podrían, no tendrían pecado Pero como dicen vemos Su pecado permanece Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Como ese ciego Vamos hoy delante Jesús Señor Ten compasión de nosotros Pero Abre nuestros ojos Señor Para que podamos ver Los grandes prodigios y milagros Dándonos la gracia de ser pequeños y hacernos Humildes y sencillos para poder reconocer que somos pecadores, que estamos en la oscuridad y que necesitamos, Señor, que nos abra los ojos. En tus manos, Señor, ponemos este día que ahora comienza. Amén. Feliz domingo para todos.